No sabes cuántas noches lloré por esto. Te fallé y como me arrepiento por lo que no sucedió. Quizá pienses que te digo mentiras, pero debo confesar que mi vida no es la misma desde el día en que tú no estás. Todo ha cambiado. Todo se nubló al instante. Mi sueño se fue contigo. Y hoy que se encuentra distante. Siento que el camino te recorriendo es la tortura más horrible que jamás imaginé dime si solo una vez la oportunidad tendré de volverte a enamorar como nos pasó en el ayer y que te des cuenta que mi corazón no late desde el día en que te fuiste y que de todo te olvidaste dime si acaso ya borraste las caricias que dejé sobre tu piel Como tatuajes, ya no es lo mismo Desde el día en que no estás pasó las noches en vela pensando que Volverás y para que veas Que quiero recuperarte La puerta en mi alma está abierta por si quieres Regresarte No sabes cuántas noches lloré por esto Te fallé y como A veces no lo entiendo, otras no comprendo Soy el malo de la historia o por qué te arruina el cuento ¿Cómo comprenderte si nunca me lo cuentas? Aguantas tonterías y calmas mi tormenta Versos de recuerdas pasatiempos y perderlos Costumbres de soñarte cuando aún estoy despierto Pausa la partida, regenero esta vida Paso los niveles llegando a ti querida estás, pero nadie te ha visto, dame descripciones, su sonrisa deslumbrante, los ojos como ángel, es impresionante, con tanta ternura, que es mi cautivante, se dice, se lo he visto caminar, con un daño insaciable, que nadie va a calmar, sus ojos, aún no dejan de llorar, de verdad perdón por volverte a fallar, no sabes cuántas noches lloré por esto, te fallé y como No es cierto que aún tenemos nuestro amor